Fem un pas més, precisament, a enfortir aquesta xarxa de, de polítiques i, sobretot, per poder reforçar tot el que és la, la prevenció i la detecció de la pobresa energètica a la nostra ciutat. Una de las constataciones que hemos hecho, y que, que también ho han hecho las entidades sociales y han denunciado reiteradamente, es la invisibilidad de la pobreza energética. Que una cosa son los casos concretos que pueden ver, no, radera de una denuncia concreta, pero la otra es el conjunto de la realidad de, de la pobreza energética en la ciudad de Barcelona. Utilizar Todas aquellas personas persones que tenim el servei, no? També de la de l'ajuntament i dels serveis i dels serveis que tenen una entrada, ja puguis seran los domicilis o que poden coneixar com uh, viu una familia, que puguin doncs pues, tenir eh uh, evidentment activat aquesta uh, prevenció de que podria ser casos de pobreza energética y, per tant poder activar la resposta adient davant d'aquests d'aquests casos. la capa un modelo más transversal, una gestión integral de las emergencias y en aquel sentido, el, el protocolo que estamos trabajando es porque en muchos casos bomberos, y después veremos también policía, para los sobretot sobre todo en aquel caso, tiene una primera información, una información de primera mano cuando se producen los fets Y por tanto, en aquel sentido, consideramos que es bueno que se incorporan en esta detección, en esta prevención que ella la regidora. Es importante detectar si hay bombones de botar, estufas de botar, tipos de fogonets o brasés es importante ver si, si a la xarxa están punchadas si hay presencia de espelmas, lámparas sin bombetas, es importante ver si hay sobre sobreocupaciones, o si sigui, hay una serie de indicadores, que ya ja els detallaremos en avance si ustedes volan eh, que nos permiten tener esta mirada sobre la feina eh, sobre la feina de, de prevención. Eh, para eso, como digo el también, la formación es importante, es decir, para mirar se d'aprendre a mirar y eh, lo que en fin es esta formación para aprender a mirar lo que se debe veure la y naturalmente el nuevo formato de comunicación que repete: o seguí en este protocolo, tiene una forma de, de grella La pobreza energética genera mayor morbilidad y mayor mortalidad. ¿Qué dir amb mayor morbilidad y mayor mortalidad? Sobretot en enfermedades, en tres tipos de malalties, les malalties cardio, cardiovasculares, las malalties respiratòries i les malalties reumatoides. Per tant, sabemos que hay una asociación directa entre la, la pobreza energética y aquel tipo de, de malalties. Sabemos que la angosia y la depresión por no pagar la factura a finales de mes de la llum y el que eso implicará sobre la familia y sobre sus hijos, adolescentes, nens y nenas genera una angosia y una patología y sabemos que eso normalment va associat a este trastorno. Por lo la, la pobreza energética también puede generar un impacto de trastorno de salud mental en las familias que la viven de manera perllongada. Personas que viven pobresa energética a la seva llar, normalmente va associat a no poder cuinar en las condiciones que s'haurien de, de, de cuinar y amb la asiduidad que s'hauria de hacer. per tant això genera pitores dietas y, sobre todo, un impacto mayor en niños y niñas o en adolescentes que en adultos.